Por favor, no me lleves allí Donde solo sirenas pueda sentir Donde aquellos salvajes no vean venir Donde tanta desgracia no deja vivir Pero qué mundo tan violento Más violento que el viento que sopla Las calles llenas de luces y magia las radios anunciando tanta desgracia En esas calles no se anda seguro Las luces no alumbran esos sitios oscuros En ellos te acechan villanos y salvajes Aquellos que llegaron sin papeles ni equipajes Por favor no me lleves allí donde solo sirenas pueda sentir, donde aquellos salvajes no vea venir, donde tanta desgracia no deja vivir. Y recuerdo no lejanos tiempos tranquilos, donde incluso dejamos la puerta abierta, me sentía al seguro alguien nos cuidaba. Policías rondaban cuidando esas puertas El tiempo es hoy un cañón cargado Minuto que pasa se hace más pesado Los niños si nacen están condenados Las leyes nos llegan de tantos malvados Por favor no me lleves allí donde solo sirenas pueda sentir, donde aquellos salvajes no veo venir, donde tanta desgracia no deja vivir.